Bien, bueno, eh, en principio, bienvenidas y bienvenidos a todos a este curso, taller, que queremos que tenga algunas partes interactivas que va a ser más de introducción eh, que trata sobre la explotación capitalista ¿no? y nos proponemos entenderla y comprenderla Vale, este, este curso la idea es que posteriormente ya sea esta grabación o otra que haremos después posteriormente sea subido al campus virtual de la izquierda diario donde además hay toda una serie de cursos este, y formaciones que se pueden hacer eh, y bueno os podéis apuntar en el campus revisar todas las formaciones que hay este, con su bibliografía, guía de preguntas y todo eh, y bien, en, en principio, el taller va, va a constar de cuatro de cuatro sesiones, ¿de acuerdo? Este, para la primera no había ningún invitado especial, pero el resto de sesiones queremos que participen este, una serie de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores. A, hoy aquí mismo hay, este, está desde los compañeros de Amazon este, eh, hasta, hasta compañeras inmigrantes. Este, y la idea es eh, eh, meternos en este curso que está basado en un libro que se editó desde la editorial instituto de pensamiento socialista la editorial del ips eh, que compila una serie de, de textos de, de karl marx ¿vale? de, de ernest mandel y de frederick engels y al mismo tiempo tienen una introducción de esteban mercatante y de y del compañero juan gonzález quienes, quienes compilaron el libro no y a lo largo del curso se van desarrollando toda la serie de conceptos que desarrollan estos autores marxistas sobre el problema de la explotación. Bien. Eh, ¿por, qué nos, ¿Por qué nos parece importante hacer un curso de estas características en, en este momento? Eh, estamos en el medio de, un, de una crisis enorme, ¿no? de una segunda crisis, una en el 2008 este, eh, que explotó en parte por, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, en todo el mundo y ahora estamos en una segunda crisis cuando todavía no han, no han sanado las, las cicatrices de la primera que es una crisis económica, este, social y sanitaria producida por, por la pandemia del coronavirus. ¿no? Eh, esta, esta nueva crisis promete exacerbar la explotación y exacerbar las diferencias sociales que existen. Eh, solo por, por dar algunos datos se está hablando hoy, hoy mismo eh, que, que el salario de los millennials ¿no? De, esta, de esta generación eh, va a bajar durante 15 años es decir se va a lastrar el futuro de toda una generación joven que entre al mercado de al mercado de trabajo al mismo tiempo la propia la propia organización de naciones unidas que, que no son nada sospechosos de ser gente de izquierda eh, dicen que aproximadamente el 10% de, del sector de la población más rico acumula el 40% de la riqueza generada a nivel mundial ¿no? esos son los números los números de la, de la desigualdad y al mismo tiempo hay 800 millones de personas en todo el mundo que eh, están incluso por debajo de, del nivel de pobreza es decir que viven en la más absoluta miseria ¿no? eh, esto es una situación que como decía la situación de crisis generada por, por la crisis pandémica eh, viene a empeorar no no no va a mejorar ¿No? ahora bien la, la aparición de, del covid 19 eh, fue una sorpresa no esperada es un suceso únicamente natural del cual no, no se podía tener ninguna ningún atisbo de que esto podía ser así pues nosotros creemos que no, ¿no? Que, que el capitalismo está eh, en, en la respuesta en parte a, a esta crisis sanitaria que existe hoy en día ¿no? en parte se habla de una venganza de la naturaleza no eh, ¿por qué? porque el capitalismo en última instancia Maximiza todas, todas, todos los recursos para, para conseguir más ganancia. Ese es el objetivo fundamental del capitalismo sin importarle ninguna consideración, ¿no? ni siquiera las humanas y mucho menos del, del medio ambiente y la propia naturaleza. El, la propia industrialización en la producción de las granjas, este, eh, la industria agrícola, ha hecho que eh, se, se, se atiborren de, de animales granjas en, en condiciones completamente insalubres y que esto es, a su vez, un foco infeccioso de pandemias. No, el COVID-19 no es la primer pandemia este, en la historia de la humanidad, ni hablar, pero ni siquiera en, en, en la actualidad. ¿no? El SARS en el 2003, la gripe porcina en el 2009, son también parte del de modo de producción capitalista, donde no importa eh, la calidad, incluso de lo producido, solo importa maximizar las ganancias. Bueno, esto tiene sus consecuencias. no. Las, el hacinamiento de, de la población en, en ciudades es una tendencia creciente, moderna, también es parte de esto. ¿no? Ahora bien, eh, en última instancia, eh, como decíamos, lo principal en el sistema capitalista es la búsqueda y la, y la, maxima, la maximización de las ganancias. ¿no? Pero también la crisis pandémica dejó dos cosas eh, que creo que, que fueron muy evidentes para todo el mundo. Por un lado, la importancia del trabajo humano, es decir, se ha oído miles de veces el concepto de trabajo necesario, trabajo este, eh, que es eh, vital para la sociedad. ¿no? Eh, hemos visto cómo muchos sectores eran considerados esenciales, primero por la población, porque necesitaba garantizar sus medios de subsistencia, pero también eran considerados esenciales por muchos capitalistas. ¿no? Podíamos ver cómo había decenas y decenas de fábricas que lo único que le interesaba era que no lo cerrasen y poder este, seguir produciendo ¿no? para que no se corte la obtención de ganancias, sin importarle muchas veces, o en la mayoría de los casos, bajo qué condiciones estaban trabajando eh, el personal y, y qué riesgo asumían ¿no? al salir a trabajar en, en el pico más, más agudo ¿no? de la curva de la, de la crisis pandémica. Entonces... Eh, ¿Por qué los, esencial, los trabajadores son esenciales para los capitalistas? Bueno, esto es una pregunta que nosotros queremos responder a lo largo del curso. ¿no? Y entonces, en última instancia, ¿qué queremos decir los marxistas cuando hablamos de explotación? Es decir, ¿se trata de excesos, se trata de abusos de la patronal? Que también nosotros consideramos que son explotación o ultra explotación? Sobre esto vamos a tratar en el curso este, y creemos que tiene... Tiene, eh, tiene mucha importancia hacerlo en una situación como esta, porque esta nueva crisis, como la anterior, también va a ser, que, eh, va a ser descargada sobre los hombros de la clase trabajadora este, y, y, y nosotros tenemos que entender cuáles son los mecanismos por los cuales nos explotan, porque en última instancia tenemos que partir de la premisa que, comprendiendo el mundo en el que, en el que vivimos este, y solo comprendiéndolo, es posible transformarlo. ¿no? Entonces, vamos a arrancar con una serie de conceptos que van que van saliendo en el libro. Voy a intentar no, no hacerlo demasiado largo eh, y sí es importante que vayan apuntando todas las dudas que tengan y tal, para que en todo caso después al final podamos ir comentando las dudas, debates que puedan surgir y todo. Bien, en principio, el curso trata de la explotación. Bueno, la primera pregunta es qué es, ¿Qué es la explotación o a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de explotación. En principio, eh, no nos referimos a explotación eh, eh, en, en, en el sentido común de, bueno, muchas veces la gente dice, hostia, en ese trabajo te están explotando, ¿no? Trabajas muchas horas, te pagan muy mal, es, es un mal trabajo, ¿no? Este, entonces, de ese punto de vista, eh, no no nos referimos a ese sentido común, sino que nos referimos a un sistema en donde, a un sistema social que ha, exist, que ha existido en casi toda la historia humana donde una minoría se apropia del trabajo de la mayoría, ¿no? Esto no es exclusivo del capitalismo, ¿no? han, han habido toda una serie de, de formas de organización social del trabajo en la historia de la humanidad, ¿no? El esclavismo, el feudalismo y el propio capitalismo son los tres más importantes conocidos. Paréntesis, por lo menos en Europa Central se han dado otras formas de organización en otros lugares como Oriente, este, Asia, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese detalle porque igual requeriría una charla aparte. Pero, pero sí eh, es, es eso, ¿no? Es una forma, es un sistema por el cual un, una, una, un, un sector de la sociedad eh, se apropia del trabajo de la mayoría de la sociedad, ¿no? Eh, esta forma de organización social no es algo natural ni absolutamente eh, algo inevitable, ¿no? Eh, se dice muchas veces que el ser humano es egoísta por la naturaleza, bueno, esto no es así. Eh, surge... Eh, en algún momento determinado del desarrollo de, de, de la organización social y caracteriza todas las sociedades de clase y caracteriza también la sociedad capitalista actual en donde nosotros vivimos no este donde la inmensa mayoría básicamente tiene que ir a trabajar todos los días por un salario no y eh, pareciera a diferencia del esclavismo y a diferencia del feudalismo que esta explotación no existiera no este, por eso mucha gente a veces dice, hostia, pues mira, yo tengo un trabajo, trabajo tantas horas, me pagan tanto, es un buen trabajo, y dicen, hostia, pues eso es un chollo, está muy bien, ¿no? En ese trabajo no me explotan, en el otro trabajo sí me explotan. Y, no, y nosotros consideramos que la explotación es independiente del salario que uno cobre, es parte de un proceso en donde una clase dominante se apropia del trabajo del trabajo excedente producido, esto lo vamos a ver más adelante, este, incluso vamos a ver la forma por la cual se apropia de, de ese trabajo. ¿Bien? Eh, bien, el trabajo entonces podemos descomponerlo en dos partes en toda sociedad. ¿no? El trabajo necesario para, que, para satisfacer directamente las necesidades del productor, ¿no? esto lo tenemos que pensar también para todas las formas de organización social. Había momentos donde eh, los seres humanos eran cazadores-recolectores, entonces todo el mundo trabajaba. ¿Vale? El fruto del trabajo era repartido entre todos los miembros de la sociedad, nadie se escaqueaba de trabajar, ¿vale? entonces no había la otra parte del trabajo que existe en las sociedades de clase, que es el trabajo excedente. ¿no? Este trabajo que no va directamente a satisfacer las necesidades del productor, sino que va a satisfacer las necesidades de una clase ociosa que está desligada del proceso productivo. ¿Ah? en el clavismo eran los, los dueños de los esclavos que no daban palo al agua y vivían del trabajo de los esclavos, en el feudalismo eran los siervos de la gleba ¿no? que trabajaban parte de la semana para satisfacer sus necesidades y el resto de la semana para satisfacer las necesidades del señor feudal que tampoco daba palo al agua y el capitalista de hoy en día que tres cuartos de lo mismo ¿vale? Eh, pero a diferencia de los anteriores sistemas sociales pues la explotación está velada está oculta ¿no? eh, pareciera que no existe tal explotación y que hay un pago justo o un pago injusto del trabajo en función de distintas condiciones Bien, en última instancia eh, marx considera que las posibilidades de desarrollo de cada sociedad en un momento determinado dependen del estado de las fuerzas productivas ¿no? entonces lo que vamos a ver ahora justamente es que son las fuerzas productivas. ¿no? Eh, las fuerzas productivas son eso que Marx considera que permite dar un salto de una sociedad a otra sociedad. No nos vamos a enrollar mucho de por qué ocurre eh, eh, esto en, en, en cada sociedad, pero ¿a qué se refiere Marx con, con las fuerzas productivas? Bien, son los elementos que determinan la capacidad que tenemos los seres humanos mediante las técnicas de organización, mediante las herramientas, este, mediante, este, eh, eh, mediante la relación con la naturaleza, este, que, para transformarla. Es decir, ¿cómo los seres humanos con su trabajo transforman la naturaleza? Bueno, se hace a través de las fuerzas productivas e incluye, evidentemente, los recursos naturales utilizados para la producción, incluye también las técnicas de organización y los aspectos sociales que hacen al trabajo, ¿no?, Evidentemente, las herramientas, las fábricas, ¿no? toda la técnica que hace que, eh, que podamos transformar la naturaleza y eh, conseguir todos los medios necesarios para que podamos, en principio, vivir, es decir, el trabajo necesario y hacer que los explotadores vivan de nosotros, que es lo que Marx llama el, el, el trabajo excedente. vale eh, Esto en relación a las sociedades de clase en general y a la explotación. ¿No? Eh, pero metiéndonos más en lo que es el sistema capitalista Marx primero plantea que en última instancia este avance eh, del capitalismo que al mismo tiempo generó que un sector de la sociedad pudiera evadirse de trabajar ¿no? en la existencia de este excedente de de, de, de, en el trabajo ¿no? Eh, que generó en un principio la división de la sociedad en clases, su evolución hasta el día de hoy en el capitalismo, a un nivel antes nunca visto, es decir, con la generalización del intercambio y la producción a gran escala, permite también al mismo tiempo que nos planteemos nuevos horizontes y que superemos esa división este, social que existe. Es decir, la, la, la existencia de las clases sociales no son eh, naturales, como decíamos antes. Y entonces, si no son naturales, ¿cómo llegamos a la situación en la cual un pequeño sector minoritario de la sociedad vive del trabajo de la mayoría. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasaba esto en el esclavismo? ¿Cómo pasaba esto en el feudalismo? ¿Y cómo sigue ocurriendo esto en el capitalismo? Pues, más allá de que no es la única, pero sí la más importante, es a través de la violencia. ¿no? Es decir, tanto los, señores, eh, los, los dueños de los esclavos, los señores feudales y los, los capitalistas, en última instancia, se garantizan el monopolio de la violencia, ¿no? a través de el Estado. Engels señala que, en última instancia, la esencia de un Estado es una banda de hombres armados con sus cárceles, con sus medios de coerción. ¿no? Eh, bueno, básicamente hoy eso se reproduce ¿no? constantemente. Vemos que existe un monopolio de la violencia en el capitalismo y vemos cómo se utiliza esa violencia, más allá de que nos quieran hacer creer que la policía está para cuidarnos. Básicamente, eh, el 80% o 90% de los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que en la sociedad actual la propiedad se concentra sobre todo en las manos de la clase poseedora, ¿no? entonces, básicamente, la policía cuida la propiedad esencialmente de la clase poseedora. Verdad es que alguna vez pueden evitar que te roben, mucha casualidad, pero su, exención, su, su función fundamental es. Es, eh, es esa, ¿no? la del monopolio de la violencia, de mantener esa, esa situación de desigualdad y de mantener la explotación ¿no? y, eh, y la apropiación de trabajo ajeno de la clase poseedora ¿no? de los explotadores eh, por los explotados. Bien, eh, ahora vamos a meternos en un elemento constitutivo que explica eh, y que es fundamental para entender la explotación del sistema capitalista y que es algo propio del sistema capitalista, que son el sistema de mercancías. Bien, si todos en el modelo de producción capitalista, ¿qué diferencia a una mercancía de un producto? ¿no? Entendido que el producto es este, el, el, el logro final del trabajo humano no? en todos los sistemas, pues en el capitalismo, básicamente no se produce para satisfacer las necesidades directas de los productores, ¿no? sino que se produce fundamentalmente para intercambiar estos productos en un mercado, ¿no? Esto ocurría también antes del capitalismo, pero es en el capitalismo donde esto se desarrolla a un nivel planetario, ¿no? La escala, la inter el intercambio de productos este, es a nivel mundial. ¿no? Entonces, ¿qué son las mercancías? Pues eso, productos que están hechos fundamentalmente no para satisfacer necesidades, sino fundamentalmente para ser intercambiados en el mercado. ¿No? Evidentemente, eh, ese intercambio, eh, en ese intercambio está la búsqueda de, de, de, de, de la ganancia, ¿no? de la acumulación de riquezas Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que eh, caracteriza una mercancía? Por un lado, en todas las sociedades las mercancías tienen lo que los marxistas llamamos un valor de uso Es decir, una chaqueta tiene un valor de uso ¿No? Una chaqueta abriga, de abrigo, en invierno, ahora que se frío la temperatura va y viene, eh, tiene su fundamento, ¿no? Tiene su valor de uso, su utilidad, digamos. Pero al mismo tiempo, una chaqueta en el capitalismo, donde básicamente se produce para intercambiar en el mercado, tiene un valor de cambio, es decir, tiene una medida de valor que es equivalente a la de otros productos en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es... ¿Cuál es la sustancia común que permite que intercambiemos en el mercado dos mercancías con un valor de uso tan distinto? Es decir, ¿por qué puedo cambiar una chaqueta que tiene el valor de uso del abrigo con otro producto que puede ser el pan que tiene el valor de uso de la alimentación? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que tienen ambas mercancías para que ese intercambio pueda producirse? Para que ese intercambio pueda producirse, en última instancia, eh, eh, lo que tienen en común esas, esas estas mercancías es el trabajo, es decir, es el trabajo humano. ¿no? Eh, pero este trabajo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede medir el valor del trabajo? ¿no? Marx dice que el valor de trabajo se mide por lo que se considera como el trabajo socialmente necesario. ¿Qué significa este concepto de trabajo socialmente necesario vamos a vamos a intentar explicarlo porque sí que es un poco es un poco lioso bien si yo produzco en tres horas eh, una barra de pan el ejemplo es un poco ridículo pero si produzco en tres horas una barra de pan y otra persona produce en seis horas una barra de pan ¿vale? Eh, el valor de la barra de pan no va a ser el doble de la, la barra de pan que incluso el doble de trabajo me explico si no va a ser el trabajo necesario en función de la técnica media que existe en una sociedad dada. ¿Vale? Es decir, si el pan como media, tener en cuenta que no importa el, el, el, la, eh, el, el tiempo individual del productor, ¿vale? si una persona lo hace en tres, otra persona lo hace en dos porque es más hábil, o una persona tiene una técnica más anticuada para producir el pan que otra tiene una técnica más moderna. ¿vale? Se va a tomar la media de lo que se tarda en hacer el pan y eso es lo que le va a dar el, el, el valor. Pero no es el tiempo, sino es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿vale? Porque en última instancia, nosotros cuando trabajamos, no vendemos tiempo, vendemos nuestra fuerza de trabajo, es decir, nuestra capacidad de concentración nuestra capacidad de prestar atención nuestros músculos nuestra inteligencia no todo eso no nuestro tiempo en abstracto y esa fuerza de trabajo eh, es utilizada con las fuerzas productivas no y da una productividad x vale que puede variar en función de la técnica utilizada entonces el trabajo es la fuerza de trabajo es lo que le da valor a las a las, a las mercancías. Eh, y, y, y es lo distintivo del capitalismo en última instancia porque como decíamos antes, el valor de uso es común a todas las a todos los productos, digamos, independientemente del modo de producción donde se den. Entonces ahí tenemos el concepto de valor. Y ya directamente para, para ir cerrando, porque me adelanté bastante, eh, decíamos, la mercancía es la forma elemental de la riqueza, ¿no? de la forma en que se genera el valor en la sociedad capitalista definimos que la mercancía tiene un valor de uso no por sus propiedades que satisface determinadas necesidades humanas y al mismo tiempo tiene un valor de cambio que expresa la proporción en el cual se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase no es la forma de expresión del valor no porque tienen el trabajo humano en común es decir el valor de cambio no es lo mismo que el valor no el valor de cambio en el mercado es básicamente está representado con el dinero no eh, pero no es el valor mismo sino que es una expresión de ese valor no si un kilo de pan por ejemplo puede intercambiarse por dos kilos de azúcar este es el valor de cambio no pero eh, cómo se expresa en el terreno de la compra venta y del intercambio pero hay algo que tienen en común estas dos mercancías que es que pueden intercambiarse ese algo en común que hace que distintas cosas sean intercambiables, como decíamos, es el trabajo humano. Entonces, desde este punto de vista, el valor de una mercancía, se podría decir que es la cantidad de días, horas, minutos y segundos que eh, se tarda en producirla mediante el trabajo, mediante el tiempo socialmente necesario para producirla, que no es el trabajo en abstracto, este, que se ha empleado para producir dicha, dicha mercancía. ¿no? Entonces, con estos conceptos, Bastantes abstractos, por cierto, pero que vamos a intentar quizás bajar un poco más en el debate. Este, queda más o menos finalizada la sesión de hoy. En el próximo encuentro se va a coger más la idea de cómo opera este, la explotación en el capitalismo, precisamente, profundamente, cuáles son los conceptos que, que la hacen operar. Este, y, y bueno, en principio es, es esto.